Hola futuras geólogas y geólogos En fechas recientes hemos tenido en México acontecimientos sísmicos de gran importancia Lamentablemente se han perdido vidas Aún así hemos redescubierto un espíritu de fortaleza entre nosotros Hoy en día los temblores no se pueden predecir Pero entendemos que los provoca y tenemos alertas que nos previenen de su acercamiento a grandes ciudades. Hoy, en Cuéntame la Ciencia, usaremos una deliciosa manera de entendernos, las galletas Oreo. ¿Qué produce un temblor? ¿Por qué tiembla? Tiembla por diferentes razones, naturalmente por razones tectónicas y por explosiones volcánicas. Comencemos por conocer cómo se ve nuestro planeta por dentro. Este se divide en capas, como un pastel de galleta. El suelo que pisamos y los océanos se encuentran sobre una capa sólida, llamada litósfera. Después de la litosfera, a unos 180 kilómetros aproximadamente, hacia abajo, está una capa plástica llamada astenósfera. En esta capa hay movimiento. Podríamos decir que nuestro suelo y los océanos flotan sobre lava. Después sigue la mesósfera. El núcleo externo y el núcleo interno, el cual es el centro de nuestro planeta. Este está de verdad lejos, muy lejos, bastante, bastante lejos, a unos 6,378 kilómetros bajo tus pies. Eso es bastante. Pero volvamos a nuestro suelo, a la litósfera. La litósfera está compuesta por fragmentos flotantes muy grandes, llamados placas tectónicas. Las placas se mueven unos centímetros por año, tan lento como el crecimiento de tus uñas. ¡Wow! Las placas se mueven en diferentes direcciones. Donde se juntan se llaman límites tectónicos. En los límites tectónicos es en donde se producen la mayoría de los temblores. Veamos cómo podemos aprender cuáles son los límites tectónicos y cómo se mueven estos, usando galletas Oreo límite divergente es el límite donde dos placas se separan por lo general estos límites se encuentran en el fondo del océano están también los límites convergentes estos es en donde una placa se desliza por debajo de la otra a la placa que baja se le llama subducente las placas que se encuentran en el océano pacífico más cercano a nuestro país y causan la mayoría de los temblores en México se llaman placa de ribera y placa de cocos, la cual subduce sobre la placa norteamericana. El límite transformante, participan las placas tectónicas que se deslizan paralelamente en direcciones opuestas. La falla más famosa se encuentra en el norte de nuestro país, en California, y se llama la falla de San Andrés. Debido a que existen muchos ingredientes involucrados en la creación de los temblores, no podemos predecirlos. No tenemos actualmente la tecnología para hacerlo. Y de verdad nadie, pero nadie puede predecirlo. Y ante los temblores, ¿qué podemos hacer? Podemos prepararnos y estar bien informados para tomar acciones antes durante y después de que ocurran los temblores Recurre a las indicaciones que te da protección civil De tu municipio o de tu estado Podría ser tú la persona que en unos años pueda predecir un temblor Con datos verificables Esto podría salvar de verdad muchas vidas Esto ha sido todo por hoy Síguenos en YouTube, en Facebook e Instagram Y recuerda que la vida es más chida cuando sabes de ciencia.